¿Por qué o por qué? Porque junto y sin tiro de la E indica causa o motivo. Y ¿por qué separado y con tir de la E sirve para hacer una pregunta? Aquí hay un ejemplo. ¿Por qué tienes el brazo roto? Porque tropecé por culpa de un perro. A sin H es una preposición y la primera letra del abecedario. Y A con H es el verbo haber. Como por ejemplo, voy a coger el lápiz sin H y él ha cogido el lápiz con H. Vaya, que haces al otro lado de la valla comiendo vallas. Vaya es una interjección. Y vaya con V y con doble L es un sustantivo que son unas tablas de maderas unidas entre sí para cerrar algo. Y vallas con B y con Y son unos frutos de Bello mal. con V y bello con B son dos palabras muy diferentes. Bello con V quiere decir pelo corporal y bello con B quiere decir una cosa bonita. Además, bello con v es un sustantivo y bello con b es un adjetivo. Votar con b y votar con v son dos verbos. Votar con b es golpear una pelota sobre una superficie. Por ejemplo, esta pelota no votar. Votar con v es elegir, por ejemplo, vota mami. Hay palabras que se escriben diferente y suenan similar. Como por ejemplo, hay, ahí y hay. ay es una interje interjección de dolor. Ahí es un adverbio de lugar. Y hay es, un, es del verbo haber. Callo es la carne que acompaña a los garbanzos en la comida. cayó con y es del verbo caer. cayó con doble l es del verbo callar. Cayo. Con Y y L son verbos del tiempo pasado y callo es un sustantivo. Hacía o hacia. Hacía es del verbo hacer. Es un pretérito imperfecto y lleva tilde porque es un hiato, que se diferencia de hacia porque es una preposición y significa que tú te diriges a un sitio. Cálculo, cálculo y cálculo. Cálculo es un sustantivo. Calculo es un verbo presente y calculó un verbo pasado. Tuvo con B es un objeto por donde pasa el agua y es un sustantivo. Y tuvo con V es del verbo tener en tiempo pasado. Os voy a explicar la diferencia entre habría con H y habría sin H. Habría sin H es del verbo abrir y en mi imagen se representa. Que, abrí, eh, que hace un año los niños abrían un horno con ganas. Y habría con H es del verbo haber y está en pasado y en, la ima en mi imagen se representa que habría pescado, pero está la pizza que yo he dibujado. Hecho con H es del verbo hacer, como por ejemplo, dejé todo hecho para descansar el fin de semana. Y hecho sin H es del verbo echar, como por ejemplo, echo de menos a mi abuela. En gallego no hay este problema, porque sería, le todo feito e voto de menos a mi abuela. Vamos a ver la diferencia entre haber sin H con V, al haber con H y con B. El haber con sin H y con V es del verbo ver. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo se puede utilizar. El haber con H y con B es del verbo ver a ver cuando hay una cosa, y aquí tenéis un ejemplo de cómo se puede utilizar en varias ocasiones.